chicos ¿cómo están les cuento que hoy día tengo una entrevista de trabajo y necesito que me ayuden a elegir el outfit correcto encima voy con esta camisita blanca con un jean pero no sé en qué estilo llevarla si escotado o no escotado pero ustedes me van a ayudar a elegir la manera correcta de lucirlo entonces como pueden ver aquí tengo la blusita acomodarme el pantalón para Hacer eso Listo Entonces Tengo la manera De Pues Ponerme esta blusita Así Como lo ven aquí Le amarro aquí Para que se vea Diferente Y llevarlo abierto así con estos tacones de acá Entonces ya les muestro Los tacones Que me quiero poner Entonces sería así Con el cabello así de Listo chicos, entonces sería con estos tacones la blusa así. O sería así como les voy a enseñar ahora. Como les voy a enseñar ahora sería. De la siguiente manera. Pues le quito este modelito a la blusa. Iría abrochada aquí. Acá. Está ahí nomás. La pondría por aquí, me faltó este, aquí, entonces sería, metería por aquí, y se vería así, con los mismos tacones. con el cabello recogido que sería ahí ¿Cómo le ven como cinturón aquí obviamente que lo tengo que ir a buscar o con el cabello suelto como me lo ven ahí los leo en los comentarios chicos, mientras tanto me quedo alistándome, se me cuidan mucho, un besito